María inició un tratamiento con nosotros en el 2018, con un caso bastante difícil, bastante grave. En esto vamos a estar todos apoyando el sueño de otra persona que se ha convertido en nuestra. Todo el equipo clínico y científico de nuestra compañía hicieron posible este sueño. Un equipo de... de tener una nueva